Con motivo de la crisis de la COVID-19, las familias monoparentales han sufrido enormes dificultades para salir adelante. Estos hogares, conformados en su mayoría por mujeres, ya necesitaban más apoyo extrafamiliar y económico al contar con un solo ingreso. Su situación se ha visto agravada por la enorme sobrecarga que han representado el aislamiento y la falta de ayudas específicas. EAPN España ha realizado un estudio sobre este asunto, constatando que de todas las mujeres con hogares monomarentales entrevistadas que se encuentran en situación de pobreza, a la mayoría se les ha denegado el ingreso mínimo vital, sin explicaciones claras y después de varios meses de espera. Y entre las que sí han podido acceder, una tercera parte percibe mensualmente menos de la cantidad mínima necesaria para salir de la pobreza severa. La mayoría expresan que llegan con muchas dificultades a final de mes. Los factores estructurales que acompañan a las mujeres que tienen familias monomarentales les dificultan el acceso a un empleo de calidad, la formación continuada y el desarrollo de una carrera profesional, además de generarles estrés y problemas de salud física y mental derivados, incluyendo la falta de tiempo para el cuidado personal y de la propia salud. Para atender a la situación de aquellas familias que están en pobreza severa, se deben poner en marcha medidas para mejorar el acceso al ingreso mínimo vital. Mejorar las cuantías de esta prestación para permitir una vida digna, incluyendo la asignación por cada hijo o hija menor de edad, incluso después del tercer hijo o hija. Agilizar la gestión del ingreso mínimo vital con rapidez y transparencia, con flexibilidad para atender a las distintas formas de organización familiar. Contar con una persona gestora de caso con quien comunicarse para evitar situaciones de bloqueo. Y trabajar con una perspectiva integrada, incluyendo la seguridad en la vivienda y los servicios, la formación y el acceso al empleo. Ampliar los recursos de conciliación con la vida personal y familiar para mejorar su salud y bienestar personal. Con los últimos datos oficiales disponibles, casi la mitad de las familias monomarentales vive en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. No existen prestaciones económicas dirigidas específicamente a estas familias, pero deberían tener garantizada su seguridad económica para reducir su nivel de pobreza, que afecta también a casi medio millón de niños y niñas. La lucha contra la pobreza es una cuestión de voluntad. Política.